Buenas tardes, me llamo Margarita Algaba, soy médico de urgencias en un hospital de segundo nivel de Sevilla, el Hospital de Valme, y quiero presentarles un trabajo sobre el desprendimiento de retina en urgencias, el diagnóstico ecográfico hecho por médicos de urgencias. Como introducción contarles que desde el inicio de los años 80 ya hay una abundante literatura que avala la ecografía como una herramienta diagnóstica en la medicina de urgencias. A nivel europeo, el Plan de Acreditación de Medicina Crítica, COVATRICE, hace especial mención del conocimiento de esta técnica para el desarrollo profesional de los médicos de urgencias. Además de su uso clínico práctico en diagnósticos, el aprendizaje de esta técnica facilita el conocimiento de determinadas patologías y el desarrollo de procesos asistenciales de alta prevalencia. La sociedad demanda cada día una mayor calidad y seguridad en servicios asistenciales que recibe, especialmente en el diagnóstico y de despistaje, de patologías potencialmente graves, mayor agilidad en el proceso y con menores esperas para el diagnóstico y, por tanto, para el tratamiento, de tal modo que ya se habla de la ecografía como el fonendo del futuro. Los médicos de urgencias no pueden nos quedarnos atrás. La mayoría de especialidades, digestólogos, urólogos, ginecólogos, ya disponen de esta herramienta y la están utilizando y nosotros tenemos también que subirnos a este tren. Como objetivos, conocer la utilidad de la ecografía en urgencias para el caso concreto del diagnóstico del desprendimiento de retina siguiendo las recomendaciones de la ACEP, que es el American College of Emergency Physicians, que habla de divulgar y promover la ecografía entre los profesionales de urgencias en base a sus ventajas, inocua, segura, barata y eficiente. Aquí mostramos un ejemplo de ello a través de un caso clínico. Se presenta el diagnóstico de un disponible de en urgencias a través de un señor que nos consulta, eh, varón de 68 años con antecedentes de hipertensión y diabetes bien controladas, nos consulta por una sensación de horas de evolución de tener una cortina que le tapa parte del campo visual. No presenta dolor ocular, se acompaña de fotoxias, de luces centellantes, no tiene ninguna otra focalidad neurológica por el resto de las exploraciones normal, tanto los reflejos oculares como la motilidad, como la campimetría por confrontación, como el resto de las es absolutamente anodina, normotenso con buenas glucemias y ante la sospecha de desprendimiento de retino en base a los datos clínicos, pues decidimos hacer una ecografía. La técnica en sí es muy, es muy sencilla, ¿vale? Nosotros nos valemos de un ecógrafo portátil, un Sonosite M-turbo con una sonda lineal de alta frecuencia entre 6 y 13 MHz. El procedimiento se hace con el paciente sentado cómodamente, a ser posible que apoye la cabeza en la pared para estar más cómodo, no se debe hacer tumbado porque hay estudios que, que nos hablan de que el desprendimiento de retina, la más mínima presión sobre el globo ocular en posición sentado puede aumentar el desgarro posterior, de modo que lo claro, como siempre sentado con el ojo cerrado y sobre el ojo cerrado ponemos una pequeña cantidad de gel y aplicamos muy suavemente el transductor, lo justo para que haga contacto con el gel y no queden espacios de aire que nos impidan la visualización. Eh, en nuestro caso pues el diagnóstico fue claramente el de un desprendimiento de retina si ven en la imagen número uno se ve cómo se hace la técnica por un médico de urgencias y en la imagen número 2 y 3 ven el resultado de esa ecografía en la imagen número 2 tenemos un plano transversal de la retina con el transductor del ecógrafo puesto en sentido horizontal sobre el globo ocular sobre el párpado cerrado y en el que vemos el globo ocular y sobre el polo posterior vemos una línea hipericogénica, es decir, más blanca que se separa del polo posterior. Esa línea es el desprendimiento de retina. En la imagen número 3 tenemos el mismo corte pero en vez de sentido transversal está en sentido longitudinal el transductor y vemos esa separación, ese desgarro a nivel lateral derecho. Eh, Diagnóstico diferencial pues con la hemorragia vítrea que tiene una imagen bastante diferente del desprendimiento de retina. Se ve como un cúmulo de, de material, no una línea paralela. Eh, con las inflamaciones vítreas, como la corriente por toxoplasma, que también se ve de una forma diferente, como una densidad aumentada a nivel, a nivel de la, del vitrio, el linfoma ocular, eh, que no se ve como esa membrana tampoco, y el cuerpo extraño intracular. Normalmente el cuerpo extraño lo solemos tener en una historia referido con un traumatismo, previo, pero en casos muy excepcionales, como algunos de niños o de personas con déficit de memoria, pues no, no nos van a contar este antecedente va a ser relativamente fácil de identificar por la diferencia de densidad ecográfica con el resto de tejido. Eh, como conclusiones, eh, con, comentarles, pues pensar tal como recomienda la ACEP, incorporar la ecografía a los servicios de urgencias y emergencias disminuye los tiempos globales de atención y nos hace más efectivos, eficientes y dinámicos en el manejo de urgencias tiempo dependiente, como es el caso de la retina. Aporta mayor seguridad clínica al paciente, mejora el pronóstico y su satisfacción. Es fundamental establecer protocolizar planes de formación con distintos niveles de capacitación que siguiendo criterios de calidad garanticen la seguridad y eficacia de la ecografía en manos de los médicos de urgencias, especialmente en centros como el nuestro en los que no disponemos de un oftalmólogo 24 horas. Gracias.